Yo, yo, yo, Guatemala pa ba, ba, ba, ba Que vivan las mujeres ah, yo. Soy mujer, soy big girl, soy MC Y por lo tanto escucha lo que vengo a decir Pues vengo esparciendo mi estilo ah, Dejando huella como los grafitis de pulido Así que para oírnos del oído, representando el hip hop femenino, derramando prosas por tu camino, Ah, bien que en Guatemala uno todo está perdido, un minuto de silencio por todas las mujeres amenazadas, maltratadas y asesinadas, no, no, eso no. Mejor lo uso para alzar la voz oh -oh. Me cansé que digan las mujeres solo sirven para los oficios domésticos Y para trabajos estéticos que somos un objeto sexual Va, Solo comentarios patéticos Y hoy te digo que por ser mujer me discriminan Dicen que yo solo sirvo para la cocina Hay que demostrar los abusos cotidianos Tenemos que hablar y entre nosotras ayudarnos Si luchamos juntas, seremos más fuertes Tendrás una mano amiga, tenlo presente Ven amiga mía, quédate a mi lado Borremos el triste pasado Quedo abandonado Quedo abandonado Yo, yo, yo Ba, ba, ba, ba. Quedo abandonado Quedo abandonado todos Ah ah ¡Woo! Ye Por las mujeres migrantes Ajá ajá fuertes ramas oh. 8 de marzo de 2017 eran a 7, lástima el tiempo no se detiene, con paso fuerte por las calles de asfalto vienen mujeres reivindicando que fuerte se siente pero quién diría que ese día todo iría mal, nadie creía que sería una niña mal el fuego consumía, gritos se desvanecían Nadie nada hacía, metas no se cumplirían Su silencio poco a poco se desvaneció Completamente se destruyó, clamor pidió, nadie acudió, todo se fue, todo murió, amor pidió, nadie le dio, Y esto fue lo que pasó con miedo, las callaron sin pedir justicia Poco a poco se les apagó su sonrisa, víctimas de esta malicia por la codicia Que ellas lo provocaron, decían las noticias, un día antes salieron a pedir justicia A callarse la boquita, dijo la policía, del gobierno nunca te fías porque prefieren matar y las pruebas desvían Descarados están como si nada Pero no pueden dormir porque sueñan que arden en llamas Y estas voces no callan Sus nombres tendrán raíces y serán fuertes ramas Porque te vas y yo me quedo aquí y yeah. El fuego arde muy adentro de mí y ah. Yo no quería, no quería morir así yo quería morir feliz, morir feliz ah. Niñas del viento, vuelen muy lejos Nosotras nos encargaremos de que estén presos Por todo el daño que les han hecho Les regalo mi canto con estos versos Este mundo es muy pequeño Y los finales suelen ser inciertos los comentarios por estos sucesos son tan crueles y son tan inmensos Son comentarios tan faltos que no tienen humildad Comentarios tan faltos de humanidad Que vergüenza ser de esta fucking sociedad Que suele pensar de forma individual ¿Cuál protección a la niñez? ¿Cuál? ¿Cuál derecho de la juventud? ¿Cuál? ¿Cuál mundo sin violencia? ¿Cuál? ¿Cuál país sin corrupción? Dime cuál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 ¿Cuál mundo sin violencia? ¿Cuál? ¿Cuál país sin corrupción? Dime cuál, dime cuál, dime cuál, dime cuál, ah ¿Cuál país sin corrupción? Dime cuál, cuál, ja Ya, yeah. ajá, ajá la pobreza te niega la comida cuando alguien te da la última despedida, se buscan mujeres desaparecidas, se quedaron con la ilusión de ayudar a su familia se buscan otras alternativas, hay pocas vidas que llegan vivas no hay quien la muerte inspira Espero estés bien, te mando buenas vibras Todas las mañanas pensas en tus panas Con la misma ropa recordando sentada En otro país que no es nuestro, no somos nada Ahora la ven, no le reconocen la mirada Esta noche es bastante distinta Pero no tan distinta a las otras Las estrellas, esperanza me pintan Y las noches se hacen más cortas. No te desesperes, da el doble de tus fuerzas y si decide regresar. Haga que están las puertas abiertas. Cada paso tuyo disminuye las fronteras. Aquí mandamos vibras a todas las guerreras. No te desesperes, da el doble de tus fuerzas y si decide regresar. Acá están las puertas abiertas. Cada paso tuyo disminuye las fronteras. Aquí mandamos vibras a todas las guerreras. No te desesperes. No, Da el doble de tus fuerzas Si decides regresar ajá. Acá están las puertas abiertas Cada paso tuyo Disminuye las fronteras Aquí mandamos vibras A todas las guerreras ah. Para todas esas mujeres migrantes Que ya no llegaron Y para las que están allá Que tengamos derechos Que tengamos igualdad Y que la migración sea un derecho. Ajá, ajá. No te desesperes. No te desesperes, da el doble de tus fuerzas y si decide regresar. Acá están las puertas abiertas. Cada paso tuyo disminuye las fronteras. Aquí mandamos vibras a todas las guerreras. Yeah. Cuando se ha nacido entre pañales rotos y cuando se ha nacido sin pañales, cuando nos han limpiado pulcramente el aparato digestivo, cuando se nos dice comed, comed vuestra miseria, desgraciados. Cuando eso acontece, no es llanto el que destilan las pupilas. Es un simple costumbre de exprimir los puños en los ojos y decir, aquí no lloro nadie. Aquí solo queremos ser humanos. Comer, reír, enamorarse, vivir. Vivir la vida y no morirla. Aquí no lloró nadie. ¿Acaso los corruptos nos tienen atadas las manos? Whoa, yo, whoa. Yeah. whoa, whoa yeah. Ah, las palabras que vomito De lo que digo, no me remito en este ritmo Yo te explico que es verdad lo que te digo Desde que tengo memoria en las escuelas Privada historia, que se firmó la paz Que estamos en la gloria Te dicen que acá la guerra ya ha terminado Pero en estos momentos A una hermana la están matando Hay que saber de duelo y en que solo estamos pisando Guatemala, mi país Los corruptos le están matando Y yo le estoy llamando por eso que no cabe mi canto Rap a mi país, yo un contesta Contestatario, porque grito mi canto, porque yo tengo varios para decir la verdad y para expresar mi llanto, y salte tu burbuja y quítate ese manto actuar con transparencia en cualquier tipo de escenario, por mis ancestras oprimidas mi canto revolucionario, rap a mi país, yo rap contestatario rap desde mi raíz, rap desde el escenario, con mi resistencia y con mi pecho en alto resisto también con voz en la ciudad y en el campo, a tomar las calles juntos vamos, hagamos un trato nuestra vida es libre, con nadie tenemos contrato, ¿Acaso los corruptos nos tienen atadas las manos? Cantamos, pintamos, danzamos, con el arte venimos armados Esto es mi desacato, no venimos a pasarlo por alto Esta rima yo te comparto, espero tengan impacto Al final del primer acto, me pergato y me relajo No me retracto, solo espero el momento exacto Para resistir, al lado tengo mi santo Que no se apague mi voz, que no se apague mi canto Esto apenas empieza, no piensen que es algo malo Si sí, soy feminista y si sí, por eso me tiran dardos me importa, sigo en mi lucha y con la cabeza en alto Tu indiferencia hacia la violencia me causa tanto asco Si me preguntan, tengo conciencia en mis decisiones, no me tardo Lo que digo es político, no me retracto No puedo negarlo con mi pasado, tengo un pacto Avanzo firme el paso, trazo letras, no me callo Rima lanzo siempre en cualquier lado, no me canso Avanzo, firme, paso, trazo Letras, no me callo, rima, lanzo Siempre en cualquier lado, no me canso Avanzo, firme, paso, trazo Avanzo, firme, el paso y trazo ah. Avanzo, firme, el paso, trazo Letras, no me callo, rima, lanzo Siempre en cualquier lado, no me canso Porque yo voy a resistir Hasta mi muerte resistir Porque yo quiero vivir Y que viva la vida, que viva aquí ah. Yeah, yeah. Que viva el rap, que vivan las raperas, las mamás raperas, que resistimos cada vez más. Sobrevivimos a esta lucha. Oh. Mm. Qué linda esta canción. Y nadie me baja de donde estoy ah, Voy caminando contigo a tu lado y si no puedo me voy So, rapeando tan rápido como Cupido a mí me flechó mm, Enamorada del ritmo que con el tiempo mi rumbo cambió ah, Mi alma se transformó, mi conciencia se elevó Mis ancestros me dieron el don, por eso tengo este flow Podré decir que no quiero seguir rapeando pero me posee Y cuando siento ya estoy rimando loca chica desobediente la gente, ah, pero no me comprende No, que yo soy mamá Y rapera consecuente Mujer desobediente Miente, siente, vive intensamente De frente y consciente Y de frente para siempre Dedíquense a lo suyo porque esto me ha costado Setenta veces he caído Y en las mismas me he levantado No se trata de jugar Cada quien en su camino Se trata de jugar las piezas que te da el destino Wow, wow, wow, wow porque seguimos, sí o okay. qué, seguimos resistiendo y seguimos en tarima, oh oh oh oh, wow. Porque sigo, sigo en tarima, no me rindo, subo a la cima, sí sí, no importa lo que digan, viva viva, viva la vida, porque sigo. Sigo en tarima, ah. no me rindo, subo a la cima, sí, sí. no importa nada lo que digan, viva, viva, viva la vida, ay, ay, ay, que viva la vida, un aplauso, ajá, ajá, desde Guatemala siempre resistiendo, colectivo urbana. Suina C F C -e. Gracias.